Carrekin Podemos, Martínez y Aunas, Surieta. Maestro Gasco, hasta el penengatik que eh, baina, bueno, leen, leen intervenciones ando a empezarla, suelen irán en gatik, eh, concluido de saquegu. Asunto netan, honetan, gobernu osoak, Lendakaria buru izanda, ba, bueno, bere ekimenak, ardura ardura, noña riduta izan dira. Baina leindik, argitze que causasco geratzen dira, horretara jongo naiz. Da la sensación, escuchándole Lendakari, que desde el primer momento, desde el día 6, se minimizaron los efectos del desastre que acababa de ocurrir, Convocaron una mesa de crisis para rescatar a Alberto y Joaquín Como no podría ser de otra forma Pero dejaron de lado o no tuvieron en cuenta Factores de otro tipo que luego se han ido viendo De hecho, las personas que trabajaron para rescatar A ambos trabajadores lo hicieron sin la protección de vida Habiendo presenciamiento Igualmente se intentó sofocar el fuego con agua Cuando el metano y componentes químicos presentes Son altamente inflamables con agua Aquel fuego nunca debió ser apagado con agua, sino que con tierra desde el primer momento. En todo caso, la pregunta es, ¿por qué se actúa de manera improvisada? Y esta improvisación nos lleva a la desinformación porque da la sensación de que ni ustedes sabían lo que, lo que tenían entre manos. Los y las vecinas se quejan de recibir en las reuniones informativas a las que han acudido vaguedades y frases hechas esto ocasiona incertidumbre porque se creen desinformados o peor aún se creen engañadas y la gente de Ermua, de Íbar o de Saldívar se creen des desamparados el departamento de medio ambiente sabía que en el vertedero las cosas no se estaban haciendo bien aunque un momento dado, dado ha, ha dicho que, la, que se le se calificó al vertedero como estable menos mal que, que era estable lo que es lo que nos aprecio escuchar y no hicieron nada práctico para corregirlo ni sanción ni cierre cautelar ni nada mirar para otro lado como ya ha pasado antes en este país con otros vertederos entonces por qué señora riola verte recycling era un vertedero low cost un vertedero que tiraba los precios para atraer más negocio cada día entraban decenas de camiones en el vertedero con ese ritmo no había tiempo material suficiente para compactar adecuadamente los residuos y seguramente tampoco era adecuado el control sobre la composición de los residuos que entraban. El ritmo de llenado del vertedero era frenético. En 10 años alcanzaron la mitad de la capacidad prevista para los 35 años de vida útiles calculados inicialmente. En estas condiciones, un accidente laboral no era en absoluto descartable, como por desgracia ha sucedido. Y una vez más... El Gobierno no ha estado a la altura. Ahora mismo, un juzgado investiga el derrumbe del vertedero por un supuesto delito medioambiental y laboral. Supuestos delitos que ningún departamento del Gobierno ha sido capaz de sancionar por la vía administrativa. Entonces, señora Riola, señora San José, si se confirman esos indicios de delito, ¿asumirán ustedes su responsabilidad por la evidente dejación de funciones que han protagonizado? Por otra parte, está la cuestión de cómo se ha gestionado la vertiente informativa. De la emergencia. La principal consecuencia... ...de la falta de información... ...es el miedo. De forma irresponsable han dejado ustedes... huérfanas de información a miles de familias... ...de Saltíbar, de Ermoa y Ibar... ...y solo han dado esa información... ...cuando la gente se ha echado a las calles... ...para reclamarla. Y ha generado más alarma la falta de información... ...que la propia información que han tratado de dar ustedes. Cualquiera puede intuir... ...que un derrumbe de medio millón de toneladas de residuos necesariamente tiene consecuencias en forma de contaminación para su entorno todo el mundo lo ve, todo el mundo lo sabe y más, si entre esos residuos hay casi 10.000 toneladas de amiento y todavía más si luego esos residuos se incendian como ha sucedido en Saldívar solo a ustedes se les puede ocurrir decir que no hay riesgo para la población y que todo está bien es decir, es algo visible, es algo tangible ¿cómo no se va a preocupar la gente que está en los pueblos de alrededor? pero es que más se preocupa si encima no saben absolutamente nada de lo que está pasando y en lo que respecta a la contaminación atmosférica, llevan décadas, décadas con esa estrategia de ocultación. Si todo está aparentemente bien, es porque no se miden los compuestos realmente peligrosos que hay en los humos, como son las dioxinas y los furanos. Y en esta crisis se ha demostrado que cuando se hacen las mediciones adecuadas, los resultados hablan por sí solos. El nivel de contaminación atmosférica en el valle que va desde Mayavia hasta Ibar va a depender... No solo de que se extinga el incendio del vertedero, sino sobre todo de que se cubran y se confinen las miles de toneladas de residuos que ahora mismo están al intemperio en esa ladera, expuestas al viento, expuestas al sol y expuestas al agua. Por eso yo quiero preguntarles cómo se va a abordar esta cuestión en los próximos meses y años. Desde el primer día ustedes eran conscientes de que la empresa dueña del vertedero no iba a tener capacidad económica y organizativa suficiente como para hacer frente a este desastre. Con la excusa de que se trataba de un negocio privado, han dilatado durante una semana la asunción de responsabilidades por parte del gobierno y en lugar de acometer inmediatamente la ejecución subsidiaria de los trabajos de extinción y restauración del entorno. ¿Por qué no se actúa desde el minuto uno en lugar de, pasar una de dejar de pasar una semana en balde? Además, todo el mundo sabe que la reparación el daño que se ha causado va a tener un coste millonario para las arcas públicas. Pero yo pregunto al gobierno si están preparando las demandas correspondientes contra la empresa, contra los proyectistas del vertedero y contra los seguros de responsabilidad civil antes que, una vez más, suceda aquello de que quien contamina no solo no paga, sino que además enriquece. Y por último, bueno, señora Beltrán de Heredia, hemos visto publicadas fotos de bolsas de uniformes presuntamente contaminadas en el suelo de una comisaría, con carteles alertando de la presencia de amianto. Da sensación de caos y de que todo no estaba tan protocolizado como hoy nos quieren hacer creer, sino de que se ha actuado de manera improvisada. Y señora Murga ha mencionado que, que los análisis de 180 compuestos orgánicos volátiles y fibras de amianto arrojaban parámetros de normalidad. Bajo qué normativas han basado dichas conclusiones? Ha mencionado control riguroso la calidad del agua. ¿Qué nos puede decir del nivel de metano? ¿Qué nos puede decir del nivel de metano de los ríos de la zona afectada? ¿Y si el agua era apta para el consumo, por qué sustituye el día 10 el abastecimiento de Ibar? Vamos a la esperar las respuestas. Es que Recasco Martínez y Euskal de Popular de Nordescaría Alonso Gracias, señora presidenta. Yo quiero mostrar mi decepción por lo que he oído.